Gracias, Amado. Gracias a Francis. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a toda la gente que nos ve. Miren, ahora conversaba con los muchachos de, de cámara aquí, del equipo técnico, sobre el porcentaje de vacunados en la República Dominicana. ¿En cuánto está? Eh, que hay, hay una provincia, creo que la Alta Gracia, que está en 104%. Y yo, mira, qué interesante. Yo no sabía que se podía pasar si algo es en función de 100%. Y tú te podías pasar y decir, mira, aquí vacunamos 104%. Y me vienen con la lógica, me Va dicen los camaradas, porque es que hay gente electoral. que no de es de, de, esa, de esa provincia y que se vacunan allá. Oye, Yayan. van a tener que ir al tribunal electoral para definir ese problema. ¿Verdad? Porque nada más ha sucedido eso en votación. Eh, que por... habían 100 votantes y votaron 5 adicionales. Exactamente. Es el 105. 105%. Miren, señores, el porciento, para que usted, eh, eh, eh, la gente que nos ve, eh, sepa esto, el porciento de vacunado es ahora mismo una mentira. En el sentido de que, no te pueden decir que en la República Dominicana, ¿cuánta gente haya, eh, cuántos habitantes hay en la República Dominicana entre dominicanos y extranjeros? Bueno, de 2010 a la fecha no creo ah, que tengamos Ah, pero del ningún... 2010... Sí, claro. ¿Estamos yendo? O sea, el último censo que se hizo en la República Dominicana fue en el año 2010. Sí... Están oyendo hace 11 años. ¿Cómo sí. me van a decir a mí que saben cuál es la cantidad de habitantes? Por ejemplo... Un dato, que el, yo fui de lo que criticó aquel proceso cuando los alcaldes eran los presidentes de los comités de censo. Y en aquí a la sazón era Félix. Yo le decía, están usando el mecanismo de censo para darle unas dietas a un grupito claro, de Claro, y no ya, hacen nada, y no, no, hicieron, y no, y no llenaban nada. Más, nosotros y decrecimos lo veía, aquí, y por eso perdimos un diputado, ¿lo tú, recuerdan? Tú, tú lo veías. ¿Tenemos un diputado menos. Tú lo veías en un parque llenando la ficha. O sea, en un parque yo llenándola, porque lo que, que le importaba era salir eso de tirado. eso. Ahora bien, miren, con relación a eso, en, en la época de la independencia de la República Dominicana, en 1800, por ahí, ¿sabe qué se usaba? Que el censo cuando tú te íbamos a, a, a mudar de una, de una ciudad a otra, tú tenías que tener un pasaporte. Oigan esto, ¿y qué hacía esa, esa ciudad? Que tenía el control de sus habitantes, de quién se fue y de quién llegó. Por eso era fácil darle seguimiento. Pero aquí, olvídese de eso, aquí no se sabe nada. Aquí no se aplica la ciencia prácticamente en nada. Pero eso, de, de los por ciento, no creen eso, eso es lo son un te, engaño. Que tú hablas de eso, Sí, yo, lo voy, yo después lo voy a explicar Porque eso, haga, cómo era me, antes. Me recuerda eh, que fui quien propuso en la sala capitular y, se, y hay un registro de organizaciones sociales y el registro ciudadano. Claro. Que si debe estar en el ayuntamiento. Si yo me voy a mudar a Santiago, yo debo de ver una especie de documento que me avale de que ya yo no soy de San Francisco sino que estoy en Santiago y Cierto. por tanto Santiago si sí tenía eh, 500 mil habitantes ahora tiene 500.001 mil uno y si me voy con la familia entera entonces tendría 500.006. mil pues entonces mm. un registro ciudadano que te permite saber quién, quién está y dónde está hay procesos aquí... hay procesos <risas> en justicia que se llevan a cabo y, es, ante el, y el ayuntamiento participa porque se le pide que dé el informe de la de la ciudadanía, o de, sí. de ese ciudadano que está ausente. y sí. cómo no. Pero ya eso, miren, Aquí no existe. Eso es otro tema. Miren, ayer, a propósito de ciudades, yo estuve en Puerto Plata. Y ah, en Puerto Plata, la... la novia del Atlántico, tenía cinco años que no iba a esa ciudad. Y en Puerto Plata algo me llamó la atención, un centro médico, uh -huh. que me pareció muy interesante lo que vi en su estructura. Y entonces, atención, sí que a ti que te pasan siempre, o, o usted lo ve el, el, el, el programa o cuando no lo ve le pasan el, la información. Mire esto, póngame el video. Le habrá Atención aquí. a Siquio NG de la Rosa, eh, al ex alcalde, no, esa no, la, la, de, la del centro médico es lo primero, eh, muchachos. Atención a, a, a, a San Francisco de Macorís. Miren eso, eso es un centro médico privado, es el centro médico Burnigal, allá en, en, en Puerto Plata. ¿Qué usted ve ahí que no hay aquí en San Francisco? Bueno, que la emergencia, ¿verdad? Ajá. Eh, tiene, tiene una, una vía marginal. una vía marginal para evitar eh, lo que pasa aquí en centro médico como el materno-infantil. Ok. En centro médico como. Pero eso no le corresponde a, no, a Siquio porque ya estaban hechos cuando él le. Está bien. Pero le estoy diciendo, porque aquí hay aquí hay centros medios que siguen construyendo y ampliando y ampliando y ampliando y, y no se le exige a hacer esto. Y es para otro edificio. Exactamente. Okay. Y a veces tú de que compran, imagino que comprarán y que para, para hacer un parque y ahí te levantan otro edificio. Mire, Siquio, observe eso hora. en Puerto Plata. Yo lo vi y quise traerle ese regalo. Me imagino que Siquio ha viajado a mucha parte del mundo sí, y sí, ha visto eh, países sí, mucho más organizados. Sí, Pero tome ese de Puerto Plata, ese, ese ejemplo. Una vía marginal y mándale un mensajito a los promotores y organizadores de esas inversiones, porque también el inversionista tiene que tener un grado de responsabilidad. Sí, pero, pero, es, vamos, vamos a cargarle a Pero yo te voy a decir una estado. cosa: hay sitios donde eso se puede hacer sin problema. Claro, claro, claro que, que tendrían sí. Tendrían que romper, tendrían que romper. Y sacarlo parte par, de su edificio. Claro, y un poquito y... del lobby. De esos lobbies claro, que tienen exacto, aquí en claro, San Francisco, claro. eh, suntuosos, pudiera, pero si, si el ayuntamiento se lo exige, ¿verdad? Mire, usted me está sí. o, o, ocasionando un problema, vamos a resolver este problema y ya me, tiene que hacerme sí. esto, busca la forma de hacerlo. Y esto me pareció muy interesante porque no se congestiona la vía. O sea, todo aquel que se va a parar, que va a dejar un enfermo, que normalmente se toma un tiempo de montar una gente enferma de un vehículo, no molesta, ponga Uno de los la imagen, el más vean. grande de aquí no tiene eso. No. Por el ejemplo, el, el Centro Médico, que el siglo, Médico siglo XXI... No lo tiene. Tú vas por la ahí por la, y para de, cuando se va a desmontar una gente es un problema. Sí. Incluso intentaron hacerlo eh, preocupando la acera y pudieran ellos tratar de buscar una solución parecida a esta del Centro Médico Burnigal en Puerto Plata, donde, miren, ese vehículo está desmontando un enfermo o alguien, no o sé. Fíjense ustedes que no, no obstaculice. Y miren cómo es esa vía limpiecita, porque no te provoca un problema. Ahora, si se para en el medio y viene otro vehículo y otro vehículo y otro vehículo, eso provoca una situación... Atención pueblo, tenemos que aprender de, de, de verdad y tomar lo bueno de, de, de otras ciudades. Eso por ese lado. O sea, quería darle ese consejo a Siquio para que comencemos a organizar el pueblo. Porque si seguimos como vamos, todo el mundo construyendo como quiere, sin ninguna supervisión y sin nada. Y a propósito, un edificio que está cerca de Telenor, que lo vi el otro día, que tenía un letrero que decía obra paralizada sí. por el Ministerio ah, Dios, de, de Obras Públicas. Eso Pública. es una locura. ¿Sabe Cuatro lo que hicieron? Piso. Cuatro pisos. ¿sabes lo que hicieron? Yo parado. En un le tiraron eh, eh, la, la, la mezcla pa, para, el, para el pañete. Y lo taparon. ¡Pah! Y lo taparon. ¿Taparon qué? El letrero. el letrero. Yo quiero investigar, voy para obra pública hoy, si ese edificio que está ahí ya eh, logró resolver el problema que tenía. Es que no lo decía? puede. Es, es que, que, ahí, tiene que ser menos un Tiene que o ser menos un Menos un piso. El tipo que estaba eh, eh, empañetando, pipá, tapándolo. O sea, el letrero viene a breve, cuando está eso ahí, debe de llevar una multa taparon. también. Yo no puedo decir si son o no eh, eh, una cosa o la otra porque no he hecho la investigación, pero sí vi el letrero y me llamó la atención porque fue el Ministerio de Obras Públicas que lo paralizó y luego vi que lo taparon. Es Mira, decir que yo no cosa, sé si fue obra pública que fue y lo, sí, y, sí. y lo verdad, pero yo vi que estaban tapando el letrero, no, no procede, retirándolo. No Entonces, procede, atención dice. a eso. Miren, por otro lado, atención si yo... <ríe> Uno se cansa de mira, decir la cosa mira, Siquio, Siquio mira no hace caso. Pregunta. Siquio te quita una novia. No, lo que pasa es que Siquio no está haciendo la cosa como debería hacerla a, a, a, a, a, lo, a lo que exigen los tiempos de ahora. Eso Miren eso, pónganme la imagen de la basura. Pero fui yo que le di un consejito aquí, así Que a Siquio. Le dije, Siquio, la policía municipal, divídela y convierte eso en policía ambiental. Eso es en la Guasuma. Le han creado dos vertederos improvisados, pero eso no es, la, eso no es solamente ahí. Eso es en todo Macorís. ¿Qué, qué, hacen, ¿Qué hacen los tiguerones, los torontontones que andan en la calle, verdad, recogiendo basura? Le van te dicen a, a la gente, mire, para que la basura suya no esté ahí, deme algo y yo me la llevo. Pero si tú le preguntas, para dónde tú la vas a tirar? A, a la cañada o, o en la esquina. ¡Caramba! Entonces, ¿quién permite eso? Es la autoridad. Es la autoridad. Desastre lo que tú puedas mandar Claro, entonces es la autoridad la que permite eso Y nosotros le dimos el consejo a Siquio De que tenía que vigilar esos puntos Donde se han creado vertederos eh, eh, Improvisados, porque son los mismos puntos siempre Por ejemplo, ahí en la Guasuma Todo el mundo sabe que eso es ¿Quién la tira a la basura ahí? Pues si tú pones una vigilancia y sometes gente a la justicia Lo somete, ¿verdad? Eh, y hay una sanción Eso lo dejan de hacer Pero tú tienes que tener una vigilancia ahí Entonces, lamentablemente Siquio si no se recoge la basura a tiempo y además de eso se permite eh, estos vertederos improvisados, no vamos para ningún lado, la ciudad siempre va a estar sucia y asquerosa, porque lamentablemente ustedes desde el ayuntamiento están haciendo poca cosa para vigilar a su, a su municipio. Hay que decírselo, hay que decírselo, esto no puede ser. O sea, ahí a ese vertedero improvisado de las Guasmas sube muchísima gente de la ciudad, a tirar Oye, la de la ciudad suben a tirar es, la basura. Ahí es que entro yo con mi. ¿Cómo posible? La sociedad tiene un, un deber claro. y evitar que eso se dé. Incluso el dueño de esa, sí. de esa finca puede ponerle adelante un letrero que será sometido a la justicia. Pero está bien. Tuve innumerables letras, lo que dicen: Por favor, no tire el vacío aquí, ahorita será apresado. Y como quiera la tiran, porque no hay un régimen de sanción. O sea, no hay una consecuencia. Y entonces, si no tenemos un grupo de gente vigilando esto, que pueda identificar a las personas, ¿verdad? Que pueda identificar a las personas para someter a la justicia, hacer una acusación formal, no vamos para ningún lado. Así que, Siquio, por Dios, ponga a su gente a trabajar. Y a, a los policías municipales que vigilen, y usted puede incluso encargar personas en la comunidad que puedan identificar a quién tira la basura para luego entonces someterlo, porque eso es fácil. Aquí el Ministerio Público hace un expediente de cualquier. A Don Miguel lo hicieron un expediente rapidísimo, corriendo, y lo trancaron incluso, corriendo, porque, porque querían el show mediático. Pues así nosotros podemos hacer con esta gente: Es, es vigilarlo, perseguirlo y preparar un expediente para someterlo a la justicia. Pero si nosotros no resolvemos el problema de la basura, de los vertederos improvisados que hay muchos en San Francisco de Macorís, vamos a tener una ciudad sucia, contaminada. Y lamentablemente eso es responsabilidad del ayuntamiento. Y hay que decírselo cada día, hay que estárselo recordando. Porque lamentablemente es como si estuvieran ahí. Y están ahí, pero como que no están. O sea, atención, Siquio. Vamos a darle eh, eh, seguimiento tanto al cumplimiento de la, de la recogida de basura por parte de Móvil Soluciones, que también es responsabilidad de ustedes vigilar que se cumple el contrato, que lo tengo aquí en el bulto del contrato, ¿eh? y habla de la, de, de, de la frecuencia de la recogida de basura. Y además de eso, de esa vigilancia de ese contrato, ¿verdad? De que se cumpla, también vamos a vigilar que la gente no siga tirando basura en estos vertederos improvisados. Porque qué sentido tiene entonces, porque la contaminación es lo que hace que se traslada. Lamentablemente, Siquio. Sí de, es la segunda vez que le hago este llamado con relación a los vertederos improvisados y hasta que no se resuelva no lo vamos a dejar de, de hacer porque ustedes desde el, ayuntamiento, desde el ayuntamiento se están descuidando de su rol, de ese rol que la sociedad les dio para que representen al pueblo y para que tomen medidas o creen políticas efectivas en beneficio de la sociedad y eso de la recogida de basura. Es una de esas políticas que debe ser efectiva para evitar la contaminación y que este que pueblo se vea tan feo y asqueroso.